buenos días a todos y bueno me encuentro que pedaleando un rato por la tarde estaba haciendo un buen clima, un sol precioso y bueno después de, de las 10 11 de la mañana empezó a llover un poquito entonces este, era una lluvia pasajera a ver Luis, cuéntanos un poquito a dónde vas hoy bueno hoy voy ahorita a una entrevista en la radio a conversar un poquito de bicientrega y a contarles un poco de cómo va el asunto o qué tal es bicientrega eh, otra cosa voy a hacer hoy voy a hacer unas entregas que tengo pendientes y bueno, vamos a bloquear un poquito voy a echarles un cuento para el día 29 de enero se viene una carrera en la carretera Vieja de la buena. Bien, excelente David, perfecto eh, ¿Quién está organizando esto? Nos está organizando nuestros amigos, el taller de eh, Tormenta Bike Qué mejor clima para presentarlos que esta lluvia del día de hoy Oye, cuéntanos un poquito más acerca de la carrera Esta carrera se llama eh, Retando a la Vieja eh, sale desde la huera son aproximadamente 17 kilómetros con 900 metros de desnivel nivel positivo sale desde el punto de guardaparque de comienzo de la carretera vieja hasta el punto eh, ya la copa la, la cúspide de la subida e igualmente en el punto de guardaparque eh, bueno abajo en la descripción dejo los enlaces a la página son los momentos en que la ambulancia con su sonido te... de la grabación. Ahora no suena nada Como les venía contando, bueno, ya abajo en la descripción tienen los enlaces a Tormenta Bike para que se enteren un poquito eh, de cómo inscribirse en la carrera. Eh, así que seguimos por acá por Caracas, disfrutando de estas calles mojadas. A sight for my soul. I... Me encuentro aquí hablando bajito porque esto tiene una resonancia gigantesca, este me encuentro ya en la radio, esperando que me llamen para eh, hablar en vivo y bueno, contar un poquito acerca de Isidrea, entonces nos vemos en un rato. Bueno, y es que ya escampó, acabo de salir de la radio y también de entregar el, el documento que tenía que entregar el día de hoy. Eh, Saben, eh, el próximo 29 de enero se viene la carrera de Tormenta Bike. Ahí voy a estar, así que a disfrutar. Recuerden, abajo en las redes, las redes sociales, compartir agradecer por estar una vez más aguantándome aquí en la vía y bueno, nos vemos para la próxima